chatitos como ya no tenía dinero para mi manicure, me vine a la casa de esta doña para ver si me contrataba como sirvienta, y esta doña me preguntó si quería trabajo, y la doña se empezó a burlar de mí así que, ya me estaba enojando con la doña hasta me dijo de cosas y al final fui al grano y le pregunté si, si me iba a contratar o no, y esta señora me dijo que tenía suerte de que su casa estaba sucia. Una vez dentro de la casa le pregunté a la doña que dónde iba a ser mi habitación. Y esta doña como era bien grosera, tenía ganas tirarla de un risco para nunca verla, pero tengo que pensar en mi manicure. Y esta doña que cree que soy un perro, what the fuck. Y aquí pues como soy una diosa me puse a limpiar la casa, y recuerden la escoba en el cielo y el perro en el suelo. Después de limpiar como me vi todas las temporadas de Masterchef me considero un chef profesional así que le pregunté qué, qué quería para desayunar y me dijo huevos sin gluten. ¿Acaso los huevos tienen gluten? Los míos solo tienen capchup. Como esta doña ya me tiene harta, le voy a poner veneno para rata en su comida Ja ja. ja, ja, ja. Aquí le traje su comida para que se la tragara y esta ahora ya no la quería, pero la tenía que convencer. ¿Qué dijiste que querías decir perrita? Yo le pregunté que por qué no lo quería y dijo que ya no se le antojaba y que prefería ir al Starbucks. Pero yo le dije que eso estaba bien caro y me dijo que ya se iba a comer la comida jijijaja. Aquí solo faltaba esperar. ja, ja, ja la doña cayó en mi trampa. Están tocando el timbre, iré a ver quién es. Your body like a belly dancer